cuando éramos pequeñas y el rojo en qué porcentaje fijaos lo que os he puesto el violeta y el azul de la luz blanca que está aquí y ahora no otra esta. y la que emite tu aparato es este tiene un 23% de violeta y azul no, no, no estáis de se de esta luz y de tu aparato de esa que se emite de todas cuántas horas al año Trabajamos. ¿Cuántas horas al año tenemos los ojos abiertos? Esta pobre chica que se ha levantado a las 5 y media, ¿qué hora que nos hace ayer? Ah, bueno. Bueno, ella ha dormido 7 eh, horas y media, ¿no? Bueno, más o menos, ahora sigo así como diciendo, bueno, no me dormí nada más a la guapa. Vale, a las 7. Siete. siete horas, supongamos siete horas. Vamos a suponer que la mayoría de los que estamos aquí dormimos una media de siete horas al, al, al año, al día que multiplicado por 365 días corresponderían entre 5 y 6.000 horas al año. Eh, pero vivimos mucho, gracias a Dios vivimos mucho, mucho, mucho más de lo que se vivía antes. Nosotros tenemos, eh, vosotros, porque además lo leí hace poco eh, documentándome sobre Perú, tenéis una esperanza de vida muy alta, mucho más alta de lo que yo creía, entre 75 y 76 años en función de hombre o mujer, de ese orden. Pero nuestros hijos y nuestros nietos la tendrán más alta, supuestamente. Por lo tanto, son muchos esos años. O sea, es que me deduce que la planta de vida es menor. ¿Cómo cuánto? Bueno, entre 65 y 70. Entre 65 y 70 años, me lo creo. Pero tus hijos y tus nietos van a tener hasta 80, 85, 90. ¿Que ¿Eh no? Oye, pobrecillo, ¿no te lo vamos a cargar antes. <risa> Ah, antes creías que nada. Ah, ella cree que ahora dura menos que duraba. No, pero voy a hacer. O sea, ¿crees que... ¿En serio lo dices? Ella cree que los, los hijos van a durar menos, van a vivir, los no, si que durar, parece que seamos... ¿Van a vivir menos? No, no, no. No, no, no. La lógica indica, ¿vosotros creéis en serio que van a vivir menos que nuestros hijos y nuestros nietos? ¿En serio? Es que, que la que se moría con pues, una gripe, es que se moría por una testitis, es que se moría por una intestinal. <risa> qué? yo quiero conocer este dato porque a mí me interesa. Quiero saber por qué crees tú, no lo digo siempre, sí, no, no lo digo con ánimo de futuro, es que a no mí sé, no tiene un estupendo, no me no va a venir fenomenal. ¿sí? A ver, Luz, Luz quiere decirnos por qué motivo ya cree que, que, vivimos, que van a vivir menos nuestros hijos el ambiente era más alto. El ambiente Es una obra que más Bueno, pues yo voy a creer que los antibióticos van a curar muchas cosas, que el cáncer va a curar, va a ser por lo menos cogido a tiempo, voy a creer que la contaminación esta que nos invade eh, no va a afectar tanto porque lo que dice la lógica es que tenemos elementos para poder compensar todos esos daños que la contaminación o el exceso de lo que sea nos va a provocar y yo quiero creer y creo Realmente que, que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir entre 80 a 90 años. No necesariamente, no sé si en Lima, esto ya se me escapa mucho, pero desde luego en el mundo mundial en general sí. Eso hace que 6.000 horas al año de luz tengan mucho que decir con respecto a unos ojos que acabo de demostraros que eran los mismos desde el primer día de vuestra vida hasta el último. Y como no entendáis eso, es que no queréis empezar. A que lo habéis entendido divinamente. ¿No estabas de acuerdo con Luz? No. No, que sepa Luz que te estás quedando un poco sola, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo, Carla. ¿Quién está de acuerdo? Eh, a ver. Eh, sí, este. Yo creo que más años de vida, porque hoy en día es uh, la problemática de lo que es en cuanto a la salud a nivel mundial. Entonces, lo que está tratando de hacerse es que no, este, eh, eh, dar una mejor calidad de vida a todas las personas. Y se dice que en el futuro o se va a poder este, también vivir este, más años. ¿no? Eso es lo que quería poner aquí. Sí. En Perú, en lo que es un índice, por ejemplo, de da datos de los niños, obesidad, eh, y en cuanto a la alimentación. Vale, o sea, bueno, sí, estoy de acuerdo completamente en que hay unos riesgos enormes como por ejemplo obesidad, que da lugar a diabetes, como hay muchos problemas pero también estaréis de acuerdo conmigo, yo por lo menos hablo de mi país en España hace solo 50 años, 60 años, la esperanza de vida estaba en 65 años hoy está entre 79 y 81 en función de un ya me he puesto seria porque yo no digo que no no quiero llevar la contraria, pero esto es un dato objetivo o sea, se mide, te mueres o no te mueres y ahora, otra cosa es que a futuro, eh, pues la calidad de vida, estoy completamente de acuerdo de que tenemos que cuidar mucho y de ahí mi especialidad, como sabéis, es la medicina preventiva y salud pública, además de que soy como vosotros, óptico-optometrista, decimos en España, vosotros decís optómetra pero, va a pasar una señora, pasa, pasa pasa, pasa, pasa, ¡Pasa! a ver entonces seguimos después de la controversia que hemos tenido teníamos una hora pero luego el profesor ha dicho que para preguntas y de no sé qué 15 minutos, o sea como lo estamos haciendo a la vez pues así eh, va a ser más entretenido. a ver el primero que bostece me invita a un café y ahora no estoy en posición de tomar un café que quiero dormir esta noche, por lo tanto el que bostece me invita a una cerveza <risa> que seguro que me apetece más cuando me vaya a ver, no necesito que volváis a ya nos hemos sido de la esperanza de vida los que crean una cosa bien todos vamos a luchar con que esa esperanza sea lo mejor posible pero lo que estaréis conmigo es que tenemos que multiplicar por seis el número de años que vivimos porque que yo sepa mantenemos los ojos abiertos permanentemente salvo cuando parpadeamos y salvo cuando dormimos y te guste o no el entorno, te guste o no el ambiente te guste o no lo que sea tú vas a apagar la luz, sí o sí o sí que estás tragando la luz o ahora nosotros muy finamente decimos ingiriendo luz bueno a mí me da igual que digáis ingiriendo luz que no también decíamos antes expuestos a luz y yo me veía ahí como un lagarto bueno eh, realmente lo que estamos es haciendo que la luz entre y necesariamente va a entrar por la pupila cuando le preguntas a la gente de la calle no a vosotros no a los profesionales sino a la gente de la calle oye eh, por dónde entra la luz Solo te saben decir por los ojos. Vosotros lo viviréis a diario en vuestra actividad laboral. La luz, el que más, algunos sí te dicen, sí, por, por la pupila. Eh, en España a veces incluso te dicen por la niña del ojo, porque se decía así, no sé si aquí se dice así. Que no sé muy bien porque le llaman niña a la pupila. Es una cosa que me pregunto muy frecuentemente. No, no lo sabemos por qué. Pero el caso es que entra por la pupila. Algunos te los dicen. A mí ha llegado gente a decirme que. Venga, hombre, ah, os voy a contar quién era ah, Bueno, no os voy a contar quién era, pero lo que me dijo Porque si no es, mira, eh, digo, no, porque Es que no. Profesora, me llama profesora Profesora, tengo un problema enorme Dice mi oftalmólogo que me está sangrando El fondo del ojo, yo con susto digo, madre mía Este pobre señor A ver, pero ¿qué le pasa? El señor en cuestión se llama Arbolindo, os lo prometo No es una broma, es una realidad Arbolindo Y os prometo que es verdad que es el portero de mi finca Yo vivo en una finca el portero se llama Arbolindo, y Arbolindo es un encanto, un señor encantador, que tiene Parkinson, que, que ya es un problemón del demonio, y Arbolindo es muy porfiador, se dice aquí porfiador, porfiar, no es encantador, educadísimo, gallego, eh, lo de gallego tiene su aquel, vosotros no lo sabéis, pero os digo yo, que no sabe si sube o no baja la escalera, es una característica genial del gallego, y dices este tío que, es? dice pues no se sé, sube o baja, ah, soy gallego, pues eso le pasa a mi arbolindo. No entra nunca en, en polémica, pero él es completamente escéptico a casi todo. Y le digo, bueno, hombre, árbol, no será para tanto árbol, le llamamos árbol en, en cotidiano. Hombre, algo, no será para tanto. Sí, profesor, profesor, esto es terrible. Y digo: bueno, pero vamos a ver, pero es que mire, la luz entra... Bueno, vamos a ver, deme dé, la documentación que le ha dado su doctor, que yo he hablado con él y tal y cual. Mire, vamos, es que la luz entra por la, por la pupila, por este agujero que tenemos aquí, donde, lo, donde está lo de color... Y, y llega al fondo del ojo y usted dice que le sangra, que tiene una cicatriz y que le sangra yo, yo, yo decía a este señor bueno, y digo, porque además es un agujero dice, sí hombre, un agujero vamos a tener en el ojo entonces se saldría todo esto no es una broma, es una realidad, pues lo estoy prometiendo mi portero creía que es imposible, que no podía haber un agujero ahí porque eso se saldría todo, pues bastante lógica la verdad el que me sube y baja la cara es lógico y le digo yo, bueno pues entonces digo, hombre, algo fíjese de mí dice, no, no, no, no, profesora, de usted le sí, fío, como diciendo, hombre, no, no eso faltaba. Pero digo, pero mira, luego tenemos una, una, una lente que se llama córnea, que está justo delante que tiene 40 trías, me miraba ya con cara de paisaje diciendo a esta señora ha perdido la pinza hoy. Y, y, y digo, que sí, que lo tenemos delante. Y, y, y dice, ah, hombre, que sí, tenemos una tapadera, por eso no se sale todo. O sea, me, me pareció bastante genial el dato, pero sobre todo, no pensaba yo que alguien pudiera pensar que... O sea, a mí no, como, como desde pequeñitos hemos estudiado el ojo, pues que hay una entrada de luz por un agujero, me parecía muy normal. Ahora, la, la, la, la otra parte de decir, se me saldría todo. Y el pobre hombre debía pensar que se me saldría el cerebro también. Y luego no eso os pasa a vosotros cuando va alguien con una lente de contacto metida y dice ¡Ay, doctor, doctora! ¿La tendré por detrás en el cerebro? O sea, es que me pasaba Pensaba que el cerebro se le iba a ir por el agujero. Pero la tapadera soluciona el problema. La córnea o la tapadera dice, ¡Hombre, claro! Si tenemos una palabra breve, esta, esta señora juega con ventaja. Sabe más y sabe lo de la tapadera. Bien, pues eh, todo ese tema os lo cuento iba a decir rollo pero no es ningún rollo porque nos hemos reído que en estas horas es muy importante la risa es súper importante y a estas horas más y cuando hablamos de cosas serias luego no es de verdad que me pongo seria muy seria pero de momento necesito que estéis atentos a que la luz que está a tu alrededor durante todo el día durante todos tus días tiene un 23% de azul y violeta y el que salga de aquí preguntándome the first tengo ya mi primera cerveza. El que salga de aquí preguntándome que si el ultravioleta algo, lo desheredo. Ya sé que el ultravioleta, ya lo sé yo que el ultravioleta daña. Ya lo sé, yo no os estoy hablando del ultravioleta. No, no, no, no para ultravioleta. ¡Uy, madre mía, qué manía! Para el ultravioleta, el ultravioleta lo tenemos aquí. No os estoy hablando del infrarrojo os estoy hablando de la luz violeta y azul del visible por favor que le pongo sería ¿eh? de la luz violeta y azul de la que tienes ahí ahora que no ves y porque no lo veas como el aire nos deja de existir hay aire donde tú estás y no lo ves pues hay ultravioleta que para te lo digo que hay un poquito pero lo que sí hay es un 23% de violeta y azul ahí hay un 23% de violeta ¿Quién absorbe qué? Ahora ya me pongo serie, mirad, sale la profesora de dioptría. ¿Quién absorbe qué? La córnea. Esa que decía, esta primera lente, 40 dioptrías, me chifla la córnea. La córnea, bueno, a mí se me encanta casi situación de los pero la córnea me encanta por un motivo. Dos cervezas. Me voy a coger un pedal, que me voy a Madrid mañana por la noche, que lo sepáis, o sea, ya veréis.